Escuche estos versículos de la Biblia para protegerse antes de acostarse y vea qué sucede. Proverbios 1, versículo 33. Más el que me escucha, habitará seguro, y estará tranquilo del temor del mal. Salmos 32, versículo 7. Eres mi escondite, me protegerás de los problemas y me rodearás con canciones de liberación. Salmos 41, versículo 2. El Señor lo guardará y lo mantendrá con vida, y será bendito en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos, Génesis 28 versículo 15, yo estoy contigo y te cuidaré donde quiera que vayas, y os traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré, hasta que haya hecho lo que te he prometido, Salmo 37 versículo 28, porque Jehová ama la justicia, no desamparará a sus santos. Serán guardados para siempre, más los hijos de los impíos serán talados, Hechos 18 versículo 10, porque yo estoy con vosotros, y nadie os atacará ni os hará daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Salmos 91, versículos 14 al 16. Versículo 14. Porque me ama, dice el Señor, yo lo rescataré. Yo lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en la angustia. Lo libraré y lo honraré. Versículo 16 Con larga vida los saciaré. Y muéstrale mi salvación. Salmos 91 versículos 1 al 6 El que habita al abrigo del Altísimo Habitará bajo la sombra del Todopoderoso. Versículo 2 Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Versículo 3 Ciertamente Él te salvará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Versículo 4 él te cubrirá con sus plumas y debajo de sus alas encontrarás refugio. Su fidelidad os será escudo y adarga. Versículo 5. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Versículo 6. Ni por la pestilencia que anda en la oscuridad, ni la destrucción que devasta al mediodía. Efesios 6, versículo 11. Vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las tácticas del diablo. Isaías 54, versículo 17 ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su justicia de mí, dice el Señor. Romanos 8 versículo 31 Entonces, ¿qué diremos en respuesta a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Salmo 118 versículos 6 y 7. Versículo 6 El Señor está de mi parte, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Versículo 7, Jehová se pone de mi parte con los que me ayudan, por tanto, veré mi deseo en los que me aborrecen. Salmos 23 versículos 1 al 4. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Versículo 2, En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Versículo 3, Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me consolarán. Isaías 41 versículos 10 al 13. Versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí. Te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Versículo 11. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y los que contienden contigo perecerán. Versículo 12 Los buscarás y no los hallarás, incluso los que contendieron contigo. Los que pelean contra ti serán como nada y como cosa de nada. Versículo 13 Porque yo, Jehová tu Dios, tendré tu mano derecha, diciéndote, No temas, yo te ayudaré. Isaías 8, versículo 10, Tomad consejo juntos pero, se desvanecerá. Hablad la palabra pero, no se mantendrá porque, Dios está con nosotros. Salmos 27, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es el baluarte de mi vida, ¿de quién tendré miedo? Salmos 46, versículos 1 y 2, verso 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Versículo 3. Aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su ira. Salmo 55 versículo 23. Pero tú, oh Dios, los harás descender al abismo de la destrucción. Los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días pero, en ti confiaré.